Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Espero que hayan arrancado el año muy bien, que hayan pasado lindos las fiestas. Bueno, hoy les traigo un video sobre una plataforma que se llama Letbit. Es una plataforma que yo uso, la que a mí más me gusta es Wenbit, pero esta también la uso y... Lo que más me gusta de esta plataforma es que tiene algo muy bueno, que es, además de invertir en muchas criptomonedas, porque tiene mucho más que bit, también se puede invertir en bienes raíces. A través de esta aplicación se puede invertir en bienes raíces por menos de mil pesos. Si te interesa invertir, además de criptomonedas, en bienes raíces, quédate y mira el video. Para crear la cuenta en Buenbit es sumamente fácil. Lo único que vienen a registrarse, te va a pedir el mail, la contraseña, repetir la contraseña, decir que no sos un robot, aceptar los términos y registrarse. Ahí, cuando vos haces eso, te volvés un miembro de nivel 2. Que ahora vamos a ver todo el detalle de qué es. Cuál es la diferencia entre un miembro de nivel 2 y nivel 3. Después, una vez que vos. Ya tenés la cuenta registrada, entrás y ahí te va a pedir, sí, DNI, foto y esas cosas que todas las aplicaciones te piden para corroborar que realmente sos vos, la persona. Después que registrás todos los datos, cargas saldo y eso, te volvés de nivel 3. Ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, vamos a ver el tema de comisiones y límites. Apertura de cuenta. La apertura de cuenta dice que, que a diferencia de los bancos, no te cobran ninguna comisión por abrir eh, la cuenta. Los mantenimientos, no tienen ningún tipo de mantenimiento. Cargar saldo fiat, que fiat es la moneda, pesos, dólares y eso, no tiene ningún cargo. Cargar saldo en criptomonedas dice que tampoco te cobran nada. Eso sí, antes tendrás que tener en cuenta la comisión de la red de cada criptomoneda. Ellos lo que te dicen es, nosotros no te vamos a cobrar nada. Pero si vos tenés de tu billetera, lo querés pasar a la cuenta de Ledbit, seguramente vas a tener el costo de la red. Que eso cada vez que vos mandás de un lugar a otro, criptomonedas te cobran. Cambio de divisas. El precio que te mostramos siempre será el final, sin que tengas que sumar ninguna otra comisión por cambiar entre monedas. Lo que hace esta aplicación es, pónganle por ejemplo que el Bitcoin cuesta 9 millones, ellos te van a cobrar 9 millones 100, por ejemplo. Ya te lo ponen en el precio final porque esos 100... Que vos lo estás comparando con otra aplicación. Son los 100 que te cobran como comisión. Pero no tenés que estar calculando nada. Directamente ya te lo suman. Retiro de fondo fiat. Lo que mandás es lo que te llega. O sea, vos mandás mil pesos de tu banco. Y los mil pesos se te acreditan sin que te saquen ni un peso. Y los retiros de fondo de cripto es parecido como cuando ingresás. Dice que ellos no te cobran nada, pero sí tenés que tener en cuenta lo que te cobran la, la red, y acá te dejan todos los precios que te cobra cada red. Fíjense, por ejemplo, en Ethereum son 0,0015, después en DAI son 15 DAI, y así límite para carga de saldo, nivel 2, que esa es la diferencia que yo le dije. En moneda en pesos solamente podés 10 mil pesos. Y si son nivel 3, o sea que ya tenés todos los datos cargados, todo podés 300 mil pesos o 2000 dólares ingresar. Límite para retiro: si son nivel 2, solamente 10.000. Y si son nivel 3, lo mismo que cuando ingresás. 300 mil pesos o 2000 dólares. Los mínimos de depósitos. En pesos, dólares, no tenés ningún mínimo. Y de Europa, el mínimo, un euro. Y después tenés, en las diferentes criptomonedas, en todo lo que es eh, Stablecoin son 75, y después en los otros son, depende de la, la cripto, lo que te cobran. Esos son los mínimos de depósito. O sea, si vos querés desde afuera mandar criptomonedas a esta aplicación y después tenés los mínimos de retiros son para pesos 1000 es el mínimo para dólares son 10 en euros son 50 y en criptomonedas para la stablecoin son 100 y para las demás diferente depende la criptomoneda bueno, vamos a ver cómo empezar a invertir en bienes raíces a través de esta aplicación. Dice que podemos empezar a invertir en proyectos inmobiliarios desde 2100, que en realidad es un poco menos. Inversión en pesos. Comenzar a invertir en el mercado de los bienes raíces de montos muy bajos y en pesos. Son proyectos innovadores Forman parte de un modelo de inversión diferente e innovador en el mercado inmobiliario internacional. Seguro y confiable. Una inversión que combina la seguridad del ladrillo con la practicidad de las criptomonedas. Lo que invierte son en Hampton de Hilton Rosario. Que es mucho más de un hotel, dice. Con más de 2.544 hoteles en más de 30 países en todo el mundo. Hampton V. Hilton es la propuesta líder en el segmento medio superior del mercado. Con un historial de resultados impresionante, innovación, fidelidad y satisfacción de los huéspedes, ofrecerá en el corazón de Rosario una experiencia única con alojamiento de alta calidad. Una combinación que potencia los resultados. El proyecto consta de dos grandes etapas que combinan los desarrollos inmobiliarios tradicionales y rentabilidad de un negocio hotelero. En la fase de construcción se estima un incremento de valor de la cuota parte del 30% de la etapa del pozo. En la fase de gerenciamiento del hotel, la renta proyectada es del 7 al 9% anual dependiendo del rendimiento del negocio. Bueno, acá te muestra cómo sería el hotel. Dice seguridad en ladrillo, valoración en el tiempo, renta hotelera y montos mínimos. Un modelo de inversión innovador. El modelo de inversión elegido es el de Condo Hotel. Un hotel cuyas habitaciones pertenecen en su totalidad o parcialidad a inversores individuales. Dicho inversor se incorpora un fiel comiso de construcción y operación hotelera, logrando un rendimiento por la construcción y un rendimiento trimestral de la renta generada. Todas las ganancias son distribuidas proporcionalmente sin importar si alguna de las habitaciones se encontró desocupada por un tiempo. Bueno, ¿Cómo invertir en el proyecto? Paso 1. Crear una cuenta en LetBit con solo tu email y dos do minutos, que ya lo vimos anteriormente. 2. Transferir pesos a tu cuenta de tu banco o billetera virtual. Y 3. Elegí la moneda Eros, que esta es la moneda, la criptomoneda que usan ellos, y seleccionar cuánto deseas comprar en pesos. Acá te muestran un, un ejemplo que dice enviás 1800 y recibís un Eros. Bueno, Acá te dice como la importancia de diversificar, que es lo que te dice, además de criptomonedas, lo que estás invirtiendo es en ladrillo. Bueno, acá te dice qué sería Hapton, que ya lo vimos anteriormente, que dice que están en 30 países y eso. Y además acá te tira un poco más de datos que dice que este hotel presenta como el proyecto de traer a Rosario el primer hotel de la cadena Hilton, lo que constituye un hecho inédito en la historia turística de la región. El mismo se construirá en pleno centro de la ciudad, dentro de un terreno de 1.568 metros cuadrados. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto a cargo de la empresa Argenway, el mismo se encuentra integrado a Icon Center, un complejo de usos mixto que se ubicará en la manzana delimitada por las calles San Lorenzo, Presidente Roca, Santa Fe y España. Este tendrá como epicentro al Hotel Hampton de la cadena Hilton y además contará con unidades residenciales, corporativas, comerciales y tres niveles de subsuelos determinados de estacionamientos y áreas de servicio que servirán de soporte a todo el desarrollo. El antiproyecto base consiste en un hotel de cadena internacional de tres estrellas que constará con 103 habitaciones de en promedio 23 metros cuadrados sobre un total de 4.500 metros cuadrados a construir sobre Presidente Roca, donde el 50% de la superficie restante corresponde a espacios comunes. Acá te dice quiénes están dentro del, de este proyecto. que son los mismos que ya nombramos, dice que es cero. En Ledbit queremos facilitar el ingreso al mundo de las inversiones a la mayoría de las personas. Por eso inauguramos nuestra sección de bienes raíces con la inclusión de Hampton v. Hilton Rosario, un condo hotel que además de tener la seguridad del ladrillo suma una renta hotelera. Es por esto que junto a Harren Way desarrollamos el activo digital Eros, que presenta una fracción de una habitación de Hampton v. Hilton Rosario. El mismo equivale a una cuota parte de un fidel comiso denominado legalmente como Fire 1. Este fidel comiso compra habitaciones del hotel y las subdivide en 10.000 partes lo que permite que se puedan adquirir una 10 milésima parte de una habitación de hotel. La construcción del hotel implica cuatro etapas. A medida que el proyecto avanza, es decir que se completan etapas, el valor de esta cuota parte aumenta. Este activo no está pensado para hacer trading, sino para bien adquirirlo y mantenerlo, hasta que termine el proyecto o que al menos esté en fase avanzada. Una vez que el periodo de construcción finaliza, inicia la etapa de administración, que es aquella en la que el hotel ya está construido y está funcionando. A partir de aquí, cada tres meses se repartirán las utilidades entre toda la gente que tenga habitaciones del hotel, en la proporción que posea cada uno. En resumen, qué es lo que te está diciendo es, vos agarrás, hoy mismo compras la criptomoneda Eros y lo que estás haciendo es comprar una milésima parte de una habitación. La idea es no hacer trading con esta moneda. Lo que vos haces es, lo compras y decís, invierto en esto y a ah, futuro lo dejás. Una vez que el hotel ya se construyó ya la gente empieza a venir al hotel, empiezan a generar plata, lo que hacen es, a vos, cada tres meses, te van a repartir una ganancia. Vamos a ser realistas, ninguno de nosotros, y menos en Argentina, tiene la cantidad de plata para construir un hotel, ni mucho menos para construir un edificio. Entonces lo que hacen esto es, darte la oportunidad de vos comprar una partecita. Háganlo de cuenta como si fuera un fondo común de inversión. Vos compras estas criptomonedas y dentro de, la dejas, directamente la dejas y vas cobrando cada tres meses a vos te van depositando en tu cuenta. Eh, no sé si lo van a pagar en forma de criptomoneda o si lo van a pagar directamente en dólares o en pesos. Pero vos, cada tres meses vas a estar ganando plata, sin hacer nada. Vos invertís y lo dejas. Es un flujo de efectivo. Bueno, ¿qué es un condo hotel? Lo que te dice es, vos agarrás, compras y te volvés parte de un fidel comiso. El inversor forma parte de un pool por lo que las ganancias se distribuyen proporcionalmente entre todas las habitaciones, sin importar si alguna estuvo ocupada o no durante el periodo liquidado. Todas las unidades participan por igual de las ganancias del hotel. El hotel se encarga de todos los gastos de las habitaciones, impuestos, despensas, reparaciones, mantenimiento, y por lo que el inversor no debe preocuparse de nada. Y cómo son las actualizaciones de precios, que eso es lo más importante que ustedes deben estar pensando. En el proyecto el precio se actualiza mensualmente y esto se hace generalmente según el estado del mismo y en función de lo que establece la cámara de construcción. Es por esto mismo que en caso de querer vender los activos se recomienda que uno espere a que la construcción haya avanzado y por ende el valor haya aumentado. Si se sale de manera temprana, el precio va a ser el mismo que antes y además se va a perder el split, ya que hay diferencia entre el precio de compra y el precio de venta debido a que se está usando para financiar un proyecto real que es el hotel. ¿Qué rentabilidad estimada tienes? El proyecto consta de dos grandes etapas que combinan los beneficios de un desarrollo inmobiliario tradicional y la rentabilidad de un negocio hotelero. En la etapa 1, que es la etapa de construcción, el proceso se subdivide en cinco etapas, pozo, hormigón, caja cerrada, terminaciones y hotelero abierto. Y en la etapa 2, que es la de administración, el hotel ya está terminado y en funcionamiento. O sea, empiezan a venir los turistas y empiezan eh, a generar ganancias. Bueno, acá te dice que en, el post, en, el, en la fase de construcción se estima aproximadamente un 30% de aumento en el precio. Y por otro lado, en la segunda, cuando ya el hotel esté abierto, dice que estiman aproximadamente un 7 a un 9% promedio anual de ganancias. Dice, dependiendo de la etapa en la que se ingrese el, al proyecto, tanto la ganancia de capital como el porcentaje de rentabilidad futura se verán afectadas. Cuando Cuanto antes el inversor compre su fracción de habitación, mayor será la revalorización y también así lo será el porcentaje de renta. Así que bueno gente, esto está pensado para gente que quiere invertir a un largo plazo. Si vos por ejemplo tenés 30.000, 40.000 pesos hoy en día y no sabes qué hacer y decís... No quiero que pierda valor, que es lo que va a pasar 100% y más en Argentina. Podés invertir en esto a través del Ledbit. Lo único que tenés que hacer es crear una cuenta, cargar saldo y compras la criptomoneda Eros. Y ahí ya formas parte del fidel comiso que una vez que el hotel ya esté construido, que ya haya turista y todo, vas a generar ganancia cada tres meses,